Y bueno, ustedes disculparán las fachas, la verdad es que vengo en Superfachas porque acabo de hacer ejercicio y no me ha dado tiempo de bañarme y de arreglarme y de ponerme acá todo galán pero quería hacer este video porque me lo han pedido muchísimo y creo que, bueno, es de vital importancia para algunas personas y es sobre cómo ser bueno besado, ¿eh? Cómo ser un perfecto besador eh, bueno, esto obviamente depende de cada persona eh, hay gustos para todo, como siempre lo digo, pero en, hay una técnica que realmente resulta ser muy, muy efectiva en cuanto a besar a alguien, ¿por qué? Porque cuando una persona dice, es que esa persona besa increíblemente bien, es porque en realidad la otra persona besa muy similar a la, a la forma de que nos, que, en la que nosotros besamos, ¿sí me explico? Eh, entonces, al momento, si nosotros encontramos a alguien que besa muy similar a nosotros, pues va a haber una interacción muy buena, va a haber un balance en el beso y una armonía muy muy buena y entonces eso va a hacer que el beso fluya y que pueda resultarse apasionado de forma natural gradualmente. Entonces, eh, si nosotros nos encontramos con alguien que besa similar a nosotros, bueno, pues vamos a pensar es porque realmente besa increíble, pero no es que realmente besa increíble, es que se adecua fácilmente a nosotros porque besa de la misma forma en la que nosotros besamos. Pongámoslo así, si ustedes conocían a una persona que les gusta eh, besar, digamos, mordiendo los labios y metiendo la lengua hasta la garganta, y a ustedes les gusta besar así como de piquitos, poco a poquito, succionar pero sin morder y demás, y se encuentran con otra persona y la besan, en el momento en que... Esa persona empieza a morderle los labios o a meterle la lengua hasta la garganta. Van a, lo que va a pasar por su mente es que onda con este cuate o con esta chava, ¿no? O sea, es, es como muy, muy feo, muy desagradable eh, que me esté besando así porque pues, no te gusta. ¿No? Entonces, eso que puedes pensar, sin embargo, si lo hace en la forma en la que te gusta, pues vas a pensar que es una maravilla. Entonces, ese es el consejo, el consejo principal del día de hoy para besar muy bien, ya sea que sea tu primer beso o sea el primer beso con la veinteava persona, no importa. Eh, si tú quieres crear una muy buena impresión, debes mimetizarte con los movimientos de la otra persona al momento de besar. ¿Ah? Eh, esto me refiero a que tienes que imitar, imitar sus movimientos. Es decir, ve poco a poco, besa a esa persona, mira a los ojos, y mientras se miran a los ojos, crean una conexión. Entonces, cuando crean esa conexión, se besan, o bésala, o, o que ella te bese, o que se besen, como sea. Pero se besan, mirando siempre a los ojos. Obviamente, ya que se estén dando el beso, cierran los ojos, porque es muy desagradable que estés dando beso a una persona y abras los ojos y ves que ella está así como... La, la, la", así como pajareando, ¿no? como si estuviera chiflando, o sea no, es muy muy muy malo, no lo hagan, entonces cierren los ojos y este, empiecen a besar suavemente, no tengo aquí a nadie, este, para ejemplificar la lección, pero este, ustedes estoy seguro que van a poderse guiar por sí mismos. Háganlo suavemente y esperen a que la otra persona empiece a tomar la iniciativa para que ustedes empiecen a imitar sus movimientos. ¿Ah? Eh, es decir, si ella empieza a succionar tus labios de abajo, bueno, pues tú también empieza un poquito a succionar el de arriba y entonces cambia después y, y, y poco a poco con suavidad tus manos no las dejes volando ¿no? o sea si eres hombre pues agarra a tu chica de la cintura o agarra aquí del, del rostro es, es agarrarla de aquí mientras besas a una, a una mujer sí, como es, es una forma muy sensual de decirle que la deseas ¿no? y, y bueno en el caso de las chicas pues, también agarrar a un, a un hombre del cabello puede ser bastante bastante excitante o si no pues abrazarlo aquí como como ustedes las, las mujeres acostumbran a agarrar a los hombres el el cuello, en fin, ya saben, pero usen sus manos para abrazar o acariciar mientras estén besando. Y bueno, eh, ya que esté el beso un poco más eh, avanzado, ya que hayas imitado un poco sus movimientos, entonces empieza a jugar, empieza a crear sensaciones diferentes. ¿A qué me refiero? Me refiero a que una vez que ya imitaste sus movimientos lo suficiente, bueno, puedes empezar a cambiar a innovar en el beso, ¿no? Eh, un poquito de mordiditas, a lo mejor eh, mover eh, la lengua, bueno ya puedes empezar a meter la lengua, que se unan sus lenguas poco a poco, no la muevas así como si fuera una culebra este, mar, marina, o sea poco a poco in, haz intervalos entre movimientos suaves, movimientos intensos, así poco a poco para que este, el, el beso se vaya dando de forma natural y este, bueno obviamente ya con el paso, con el beso en sí, ustedes van a ir experimentando un poco de aumento de temperatura y bueno, el beso se va a tornar apasionado de forma natural, eh, pero es importante que al principio sí imites los movimientos, las gesticulaciones de la otra persona para que este, bueno la otra persona se sienta cómoda, se sienta cómoda besándote y entonces le hagas creer que es perfectamente un perfecto besador, ¿no? O perfecto besa, o perfecta besadora. Este, y bueno, finalmente, pues ya, eh, obviamente, cuando quieran introducir la lengua de uno en el otro o, o viceversa, pues tienen que inclinarse un poco el rostro y entonces este, pues jueguen un poco con los labios, en fin. Creen sensaciones, este, traten de experimentar con sensaciones diferentes, movimientos diferentes intervalando in, inter perdón haciendo intervalos entre eh, movimientos suaves y movimientos intensos no y eso va a crear que ustedes tengan un beso bastante agradable bastante eh, diferente porque tampoco se trata de que la otra persona piense que besas como cualquier otra persona o como su primer o como su exnovio o como no o sea, no queremos que piense que besas como nadie más ¿eh? queremos que piense que es único en tu tipo besando entonces eh, ya que hayas hecho todo eso, bueno, pues prácticamente deberías de tener eh, todo el juego ganado porque, eh, como ya les dije, cuando uno se mimetiza me, o imita los movimientos al momento de besar con otra persona bueno, pues es más fácil interactuar y se da más fácil esa conexión en el beso Recuerden, hombres, que para las mujeres eh, los besos son un poco más, más importantes que para los hombres. ¿Por qué? Porque una mujer experimenta muchísimas más sensaciones a través de los besos que los hombres. De hecho, es muy posible excitar a una mujer solamente besándola. ¿Ah? Eh, y bueno, también mujeres pues eh, no pierdan tampoco ese estilo de besar bien porque también para los hombres es muy importante que la chica bese bien. ¿no? Ah, y también cuiden mucho la salivación, eso es muy muy importante porque creo que es realmente muy desagradable besar a una persona y que de repente la saliva te esté escurriendo por la boca, ¿eh? entonces traten de contenerse, eso bueno, al principio les puede suceder, es muy común, pero bueno, traten de, mientras están en el beso, traten de pasar un poco la saliva que tienen para que no exista un exceso de saliva y no estén después ahí escurriendo, ¿no? Es puede ser un poco incómodo que se separen y tengan que hacerle así para limpiarse la saliva, entonces traten de cuidar ese aspecto de la salivación, ¿no? Eso es todo, espero que les haya servido, espero que sirva a las personas que, eh, bueno, pues, están a punto de dar su primer beso y bueno... Es normal que estén nerviosos, simplemente respiren y manténganse tranquilos. Recuerden que eh, todo con la práctica, con la práctica se llega a la perfección y bueno, pues si ustedes practican el besado, bueno, seguramente tarde o temprano van a ser unos perfectos besadores. Yo soy Cristian y no olviden visitar AskChristian.org para ver más tips, consejos sobre citas, relaciones todo lo que se les pueda ocurrir eh, con respecto al sexo opuesto eh, no olviden visitar la página de Facebook no olviden seguirme en Twitter por favor si les gustó el video, si les sirvió, si les funcionó o cualquier cosa suscríbanse, no les cuesta nada aquí arriba suscríbanse pongan likes, ponganle favoritos y sobre todo sobre todo compártanlo con sus amigos. Si creen que alguien necesita este, aprender a besar o mejorar su técnica de besado, por favor envíen este video, pónganlo el video en redes sociales, eh, no les cuesta nada, es la forma en la que ustedes me pueden ayudar. Así como yo me encanta ayudarles con los videos, si les sirve algo, por favor ustedes compartan el video y será su forma de ayudarme a, ayudar a mí, ok, cuídense mucho, les mando un beso a todas las chicas y un abrazo a todos los brothers, nos vemos en el próximo video.